Mi conferencia eh, contado un poco la experiencia de Campana Maguida, de Loncopué, eh, que es una ciudad a 300 kilómetros de Neuquén capital, de la ciudad más importante de la Patagonia. Eh, y un poco, bueno, cómo se fue dando la lucha y la articulación de las diferentes organizaciones y asambleas de vecinos. Eh, hay diferentes asambleas dentro de Loncopue y de Campana Maguida, que son los, locales, los lugares de locales, eh, más la comunidad Mapuche a la cual es la dueña de la tierra donde quieren explotar la mina de cobre y molibdeno. Eh, y se hizo una articulación con organizaciones sociales de Neuquén, capital, eh, de Río Negro y de... Mendoza y de Chubut, que son provincias cerca, eh, vecinas eh, y así se logró, digamos, eh, no solo visibilizar aún más el conflicto y la lucha, digamos, el proyecto y el, la lucha que se generó, sino también hacer como una unión de experiencias, eh, de gente que tenía más experiencia en la lucha. Eh, y bueno, el planteo desde el comienzo fue que la lucha no era solo una, sino que había diferentes estrategias. Eh, estrategia legislativa, bueno tratar de implementar en Neuquén una ley que prohíba la, mi la minería a cielo abierto, eh, que no se logró. Otra que fue la lucha jurídica, que sí, bueno, se logró que por acciones de amparo se frene el proyecto eh, porque no cumplían el, el contrato que habían hecho la empresa con los requerimientos mínimos. Eh, se logró que se frene eh, yendo a diferentes instancias de la justicia. Bueno, hemos logrado eh, que se frene y, claro. bueno, una de las aristas más importantes de esta lucha fue la movilización popular, ¿verdad? Eh, marchas, escraches eh, a políticos, eh, bueno, estar en los semáforos con pancartas, eh, bueno, un poco de todo, estar en la televisión, eh, bueno, demostrarlo con seminarios, con debates, eh, con, no sé, el llamado de expertos a hacer conferencias, eh, bueno, y todo eso hizo que, digamos, que, que se visibilice en Neuquén en la región y también en Argentina, porque también desde las asambleas de vecinos y vecinas de los diferentes lugares, ahora en Argentina se está haciendo que es la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, y hay este, bueno, reuniones eh, a nivel nacional cada tres o cuatro meses. Y bueno, ahí Neuquén comienza a estar eh, presente y ser protagonista de, de estas luchas. ¿no?